Con la historia de Yedrego, y a porque significa que ya no la historia. Me a él, ese el yo chaparro, se era casi que corrió. Cuando yo la vi, el casi que se me a Primero vengo con una vez, pero ya tengo que con ya, ore ir afuera, ore animarito afuera, pa ojo. amiga, ore y ya es que ya me nace, ya me nace, así estamos de amiga, ore tu eres camada, ahí nada, ore o sea, voy a Mercado aquí por el mercado. Mercado. Porque acá gusto oír... Carne. O Todo fruta. Entonces, niña, ¿sabes? Pero cojan a Sahima casi opan, opan a la mercado. Algunos, algunos, se me para cargo de la alimentación. Entonces, y aquí, Ocahola de el Proyecto de Estamos trabajando con el proyecto de producción de hierba mate en la Reserva para Parque Nacional San Rafael y Área de Influencia desde el año 2016. Este proyecto. Está, está enfocado en la producción de yerba mate bajo sombra, teniendo en cuenta que esta es una especie de nativa y eh, que forma parte de la, de la cultura de, de las comunidades en Paraguay. Esta es una zona en la que las comunidades tienen varias necesidades básicas insatisfechas y, y hay muchas presiones sobre, sobre los remanentes de bosque, entonces la yerba mate es una alternativa muy interesante eh, para para que estas personas puedan generar un ingreso que les ayude a mejorar su calidad de vida sin tener que echar los bosques. En Arroyo Monotí tenemos instalado ya plantines de hierba mate del 2016, 2017 y 2018. Son eh, gentes, personas que desean también superarse, capacitarse y producir yerba mate. Y por qué no en un área en donde ellos tienen un una área de conservación y buscarle también una opción de producción de una manera diferente y respetando siempre su cultura, su forma de trabajo, que son nuestros hermanos indígenas, que ellos hoy están teniendo ya 8 hectáreas de productos de hierba mate bajo monte, en donde estamos orientando para buscar también con ellos Introducir a un mercado diferenciado. A lo que está casi, y hierba mate. por. A lo yo Ahora lo como orgánica, orgánica racha. Ahora pensar pensamos, O producto, romano Otro que hay, amenaza que que se La primera con la mitad, pero la claro que la pero la La oreja que. Pues ni ¿no? ¿Qué mitad? También te en lugar. De dynasty, y, una cocua, ¿no? una, Pero por eso era el catéjín que a la caja de huella. Había que producir el veneno, el cocuepe, el caja de huella, el vecino, y la joven yopulia, y eso era un placer violado. Nosotros apuntamos a que este sea un producto que vaya dirigido a un mercado premium, dispuesto a a comprar un producto que promueva eh, la, la conservación y la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Hay mucha esperanza por parte de las comunidades y esto es un incentivo para, para promover la conservación de bosques. ya llama, la porque y ponan joder y a la agradecer técnico a ah, ser como cacique agradecer la que están la de a un como potillo un y a... ahí se... ah, ahí solamente no se ni ni la Tuape y su la en monárquica, hay escuela y monárquica, escuela familia, escuela en monárquica, hay que A... A el doctor